No importa que cambie de imesora, es que no, no. ponen siempre las mismas. Uf, la repiten, pero demasiado. O sea, esta de, de, del Álvaro Soler, esta, la de Sofía, ¿la conoces? Jolín, la de Sofía. Vaya letra que tiene. va Uf, Penosa, es penosa. patética. ¿eh? No aguanto, macho, no Uy, aguanto. Mira, un estanco abierto. Espera, te dejo un momento que voy a echar la primitiva. Ver, vale. No tardo nada, ¿vale? Vale, vale, vale. vale, vale, vale. ¿Ah?